Hola, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Bueno, pues todo esto que veis aquí es un paquetón. O dos. Que me acaba de llegar. De parte. Es que estoy quitándole las direcciones que no me había dado cuenta. De parte. De maca. De maca bife. Y de María del Mar. De Scratch con chocolate. Entonces es que mirad donde tengo yo puesta. La, eh, lo de la cámara. Y mirad. Qué grande es. Y entonces no se iba a ver. Y entonces, pues digo, voy a quitar la cámara y lo voy a grabar. Aunque se vea el destartalado de como tengo el cuarto. Porque lo tengo desmontado entero. Porque quiero arreglarlo. Y para arreglar primero hay que desmontar. Bueno, chicas. Apago y paso la mesa y lo abrimos. ¿Vale? Venga. Bueno, pues venían dos cajas. Esta es la más chiquitita y ahí tengo la más grande. Entonces, vamos a abrirla y a coger un cuté, mejor, vamos a abrirla, esto es de maca, maca bife, y de eh, la maña de scratch de y chocolate, que me dijeron que por mi cumple, ¿Sí? me iban a mandar un detallito, y bueno, eh, lo que pasa que ahora está todo un poco revuelto, que tardan mucho, que con los trabajos, que, en fin, que se ha demorado un poquillo. Pero bueno, más vale tarde, que no, nunca ya, yo, yo digo, bueno, pues si no pasa nada, si tampoco es que, gracias a Dios, mientras ya salud no, no, no, pero que sí que te lo vamos a mandar, digo, bueno, vale. Y, a ver, yo no sé cómo voy a abrir esto, porque en teoría, se abre por aquí, pero yo lo he rajado por aquí, mira, perdón mira cómo viene El paquete Anda Qué guay Bueno, como aquí encima Y os enseño lo que me han regalado. Esto es por mi cumpleaños Ay, mira qué graciosa Me han mandado calabaza Qué chula, me han dado calabaza Qué chula Son gris Pero se puede pintar de naranja si queremos ¡Ay, qué guay! Esto no lo había visto yo. Mira qué chula. Anda. ¡Hala, qué guache! Mira, ¡Qué guay! Una pera, una tradicional y esta. Que esta no sé cómo se llama. ¡Qué guay! Muchas gracias. Me gusta mogollón. ¡Qué chula! <ríe> Más. Mirad. Ah, mira, esto es que maca me dijo, ¿qué es lo que no tiene? Que te falta ya. Dice, mira, yo no tengo esta máquina, que es la de hacer agujeritos grandes, medianos y pequeños. Eso que, que digo, sí, sí, que esa no la tengo. Y me llamaban la atención. Y me la han regalado. La multibunch, ¿sí? ¿vale? Que hace un montón de agujeritos. Desde una pulgada, dieciséisavo, un octavo, un diez, tres. 16avo, un cuarto y 5 16avos. La tela de una araña. Bueno, pues la abriré y veré a ver qué tal. A ver qué tal. Y muchísimas gracias, ¿eh? que me gusta un montón. No la tenía y la verdad es que me llamaba mucho la atención. Gua, aquí llevo Mar y Maca. Te queremos. Ay, qué guay. Una tarjetita. Anda, mira qué chula. Es que, qué guay, qué bonita. Mira, qué tarjeta más chula. Te queremos, Marimata. Felicidades, dice que vale más tarde que nunca. Perdón por no envolver los regalos. Si esperamos más, no llega nunca. <ríe> no importa que no la hayáis envuelto. Sí, también hace ilusión. Y aquí pone mi nombre. ¿Ves? Y, y un qué bonito. Muchas gracias un sobre muy regio y la tarjeta qué guay qué bonita un flamenco con globo qué chulo me encanta muchas gracias que sí queda igual que llegue tarde pero que llegue y ya está ¿Ves? y con su velcro aquí para cerrarlo qué guay muchas gracias más cositas ay qué bonito mirad qué bolígrafo me han regalado de cuatro colores pero cuatro colores especiales en verde pero verde lima en gris y en rosa. Y este que será azul. Porque este es otro. Este será azul, digo yo. A ver si A encuentro, encuentro un papel. A ver. Un papel blanco. Ajá. mira. Azul, ¿ves? Sí. Azul. Verde. Rosa. gris. Bueno, gris, que es negro, pero bueno. Está guay. <ríe> Qué chulo. Qué chulo, muchas gracias. Eh, mira qué chulo con lunarito, muy bonito. Muchas muchas gracias. Y ahí se ven las cuatro puntas de los boles. Más, mira, me ha mandado, me han mandado este monederito. Mira qué chulo. Con esto, que no sé lo que es, será un, a ver, un brillo labial, no lo sé. Mm, un brillo labial, qué guay, qué chulo. Anda, mira, esto debe ser un espejito. Sí, mira, qué chulo. Un espejito con el corazón, una mini regla, qué guay, dos lápices, otro boli. y clips una goma que es una llave que chula y dos clips que es una hojita dos hojitas mira qué bonito que guay muchas gracias me gusta mucho de verdad muy muy chulo la goma me encanta y el el, el lipstick también me gusta mucho yo mira yo tengo aquí encima de la mesa que de vez en cuando me doy con este que este me lo mandó Maya y de vez en cuando me doy, porque y sobre todo ahora que con el viento, ahora cuando empieza el otoño, se cortan los labios bueno, pues, ahora no me quiere cerrar, pero bueno, este lo tengo yo ahí mira, me ha mandado un monederito que pone beauty girl chulísimo, en rosa con un cisne <risas> ay qué guay, mira un pene. ¡Ay, qué guay! Un espejito de cortesía. Mira, qué chulo. Una pincita del pelo. ¿Qué es esto? Dos tuercas para los pendientes si se te pierden. Oye, genial, eh. Bastoncillo del oído. Para desmaquillarte. Para maquillarte. Lima, horquilla. ¡Anda, qué gracioso! Un imperdible. Y una gomilla. ¡Qué gracioso, oye! Pues está genial, ¿eh? Muy, muy bien. Esto está genial para llevárselo de viaje. ¡Vamos! Está fenomenal. ¡Vamos, vamos! El peine es chulísimo, ¿eh? ¡Oye, qué guay está esto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Me ha encantado! Esto va a meterlo en la maleta. Estamos en Soportuja, en la alpujarra granadina. Está genial. Muchas, muchas gracias. ¿Qué más? Ay, mira, me ha regalado esto, que es para hacer cartonaje. Para poner ahí, yo compré uno, pero a la primera de cambio se me partió. Y ellas me han regalado este. Ay, qué guay. Set de 8 escuadras para cartonaje, medidas para diferentes grosores de cartón, de 1 milímetro y medio, de 2 y de 3. Incluye una bolsa de regalo para que puedas guardar cómodamente tu kit de cartonaje. Así que la bolsa, mira, está aquí. ¿Ves? ¿Y esto? Son los... ¡Oh! las plantillas para guardarla. Pues muchas gracias. A mí la mía, ya os digo, me duró. Hice la caja mía, la exploding block mía. Y se, y se partió. Y yo dije, anda, que bueno, compramos hecho. Pues se me partió. No, no estaba despegada, está partida. Se, se partió. Pues muchas gracias, porque está genial. Muchas, muchas gracias. Me gusta un montón. Muchas, muchas gracias. Y después viene esta caja aquí dentro. Que yo no sé qué será. Amarillo. parece que lleva una pajita y un limpiador. Sí, una pajita metalizada y un limpiador. ¡Ay, qué mona! Mira, con el símbolo de Chanel. ¡Qué guay! ¡Ay, y esto es para beber! ve O cerrar. ¡Ah, pero es que es termo, ¿no? Gracias, cañón, atención. No poner al revés esta taza de café... En la bolsa cuando esté llena de líquido cuando el agua exceda de 60 grados es necesario abrir el pequeño orificio en la tapa y cuando la taza esté excesivamente hinchada el líquido es fácil de escapar como no la tapa de 100 grados a prueba de fuga ¿Qué será esta Uy, Mira, esta es otra tapadera que tiene también aquí para beber y este que lleva aquí para tapar ¿ve? y para beber. Y esto se mete aquí a presión. ¿Ah, ¡Qué guay! Y esto es para limpiarla será para limpiar la boquilla. Y esto también. <risa> es un limpiador. cosas más modernas! qué chula, ahí, sí, esto es un limpiador, ve, esto se mete aquí, tiene que hacer clic, ahí, y esto será para lavarlo, ¿no? qué chula, mira, para que no resbale tiene la base de goma y se queda pegada, uy, qué chulada, estoy flipando en colores, qué bonito y rosa. ¡Qué chula! Esta mañana la estreno. La voy a limpiar ahora bien y la estreno. Aquí hay una. Atención, que no se meta así boca abajo. Que esto hay que levantarlo para que salga por ahí el humo. ¿Vale? De verdad, qué cosa, de verdad, qué cosas más modernas Pues me gusta un montón. Yo estaba viendo por Aliexpress una que eran para tomar fideo y valen una pasta, ¿sabes? Así que... Mirad qué chula. ¿Ves? Para beber. Para cerrar. ¿Sí? Qué chula. Muy muy bonita. Muchas gracias. Oye, a las dos, ¿eh? Yo no Me gusta un montón, ¿eh? Qué chulo. Yo Es que esto no lo había visto. Es que. Yo hasta que no voy a la pena y me pongo ardía aquí. ¡Qué guay! Pues muchas gracias. Esto lo voy a llevar a la cocina. Y esto. Muchas gracias. Me ha gustado un montón. Pero un montón. Me gusta mucho. No quiero que se de golpe. Vaya a ser que se me rompa. Y las calabazas flipan colores. Y ahora hay aquí otra caja que es súper mega grande. Sí, no sé. Mira, esta. ¿ves? Que La vamos a abrir. A ver si me acuerdo dónde he puesto la tijera. ¿A ver aquí? ¿Aquí? aquí. Aquí. No sé, qué será. De verdad. Porque no pasa nada, eh. Voy ¿Aquí, ¿Aquí? aquí. A ver. ¿A Esperad. Ahí voy. ¡Ay, qué voy ¿Lo veis? ¡Alea! Voy a poner aquí y os lo enseño. Voy. No, me han mandado chuches truco trato qué guay muchas gracias mira me han mandado otra cartita a ver otra cartita bueno, ah, mira qué chula dos brujas celebrando el Halloween qué guay mira qué bonita dice feliz Halloween querida amiga disfruta este 2021 Halloween amigas brujas qué chula, está genial, qué bonita, qué chula, me encanta, qué bonita, es súper chula, me encanta. Y ahora, ¿qué poner aquí? mira lo que me han hecho para poner en la puerta, ¿veis? Y algo se le ha caído que está aquí, que parece un candelabro. ¡Qué guay! Esto lo pongo en la puerta, ¿eh? ¿Veis? Que se, se ha debido de caer de algún sitio. Pero esto lo busco yo y lo pego, mirad, con plumas negras. ¡Ojo, qué chulo! ¡Buf! ¡Qué chulo! Bueno, cuando lo ponga en, en la puerta de casa, os lo enseño. Mirad, qué chulo. Es que, a ver, que voy a ver si puedo levantar esto, porque así de cerca no se ve bien. A ver, a ver, ahí. ¡Hola! Mira. ¡Qué chulada! Es una calabaza, lleva alrededor un rosco y, y lleva, está llena de plumitas. ¿Veis? Y este... Y no sé por dónde se metería ahora le pregunto yo a ella yo creo que aquí va a ser aquí aquí, porque lleva aquí como algo así a lo mejor era ahí no sé ahora ya le preguntaré a ver si esto va por aquí o a ver cómo va para ponerlo ahora lo miro yo bien pues me ha encantado voy a ponerlo pa para abajo me ha encantado, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Ay, ahora. Pues muchísimas gracias, que me ha encantado. Um, voy a ver dónde va esto para pegárselo, para, poner, para, para poder ponerlo ahí. Que yo creo que va aquí abajo, ¿eh? creo que va ahí. Pero no estoy segura. Le preguntaré. Y este lo cuelgo yo de la entrada de mi casa. Claro. El sábado, ¿no? O el sábado o el domingo, el domingo. Por la noche. Qué chulo. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado. Es súper chulo y súper original. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así y le queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Cuidado hasta entonces y chao. Aquí estoy, cosas para mi Casi A ver, que salga, que salgan el vídeo. Cuatro y el temblor ¡Una! ¡No! ¡Eh! la Bueno, pues ¿A ver quién te va a llevar? Tengo que armarla te bueno, a... primero meterla en el gala Meterla en el coche ¿En el coche o en el helicóptero? En el coche Y aquí aquí calas y otras que no son calas vinimos primeramente mi hija me hizo un plano que el ella me hizo un plano va a esto me hizo un plano y a veces plano teniendo las medida de, si que de la idea, te salen todas las medidas de los muebles de las calas de las bilis de los trotes de los micis de todo entonces estuvimos acoplando muebles yo no quería que tuviera mucha, di, mucha diferencia de altura lo quería todo plano y una vez hecha pues hemos venido aquí ya sobre seguro para come codillo no, no toma codillo codillo lo comí la primera vez que vine y es que es muy pesado de ligero pues ya está lo tengo todo. Paso por caja y ayudarle al chofer ayudarle no, a que me ayude a meterlo en el coche. Porque la que lo carga soy yo. Sos bueno, sos bueno. El que sí. queda peso se okay, tiene te que... que se ha hecho daño en la espalda. Sí. ¿No? <risa> Aquí llevo mi futura scrap room. Bueno, ahora falta llevarlo a Melilla y montarlo para un vídeo para el montaje.